8 ventajas de las casas ecológicas prefabricadas. 6. Precios competitivos. Aunque los precios de las casas ecológicas prefabricadas varían dependiendo del tamaño y las características de la casa, en general, son más asequibles que las casas construidas en el lugar. Además, los costos totales de una casa ecológica prefabricada pueden ser más bajos que los de una casa convencional a largo plazo, ya que su eficiencia energética reduce los costos de energía y mantenimiento. En conclusión, las casas ecológicas prefabricadas ofrecen precios competitivos en comparación con las casas construidas en el lugar, debido a su eficiencia en la construcción y capacidad de ordenar materiales a granel. La construcción en fábrica reduce los imprevistos y aumenta la eficiencia, lo que se traduce en menores costos de producción. Además, la eficiencia energética de las casas ecológicas prefabricadas reduce los costos de energía y mantenimiento a largo plazo lo que hace que sean una opción asequible y sostenible para quienes buscan construir una casa.